Ustedes, eso que acabo de hacer es básicamente mi rutina de aquí de la casa. Porque yo voy y llevo a Valentina en la mañana de escuela. Y Joshua se va a trabajar, entonces yo me quedo sola en la casa. Valentina y Joshua, Joshua, son dos cochinos y hacen demasiado reguero. Entonces en la mañana yo lo que hago, no en la mañana, son las 1 de la tarde. Yo lo que hago, he tratado de organizar todo. Siempre prendo, prendo una vela y me gusta prender el aire como para que haya ambientación. Y cuando ya toda la cosa está limpia, yo puedo sentarme a trabajar. No todos mis días son iguales. Porque, por ejemplo, hoy yo no quiero grabar nada. Y, by the way, tengo esto de un ganchito porque me saqué una pollina. Yo no sé si ustedes la vieron en Instagram o TikTok. By the way, vayan y síganme. Pero, obviamente, que no quiero tener pelo en mi cara ahora. Entonces, me la recojo y me la pongo para un lado. Pero vayan para que la vean, para que no se queden con esta imagen mía. Porque allá se ve muy bonita. La cosa es que... Hoy voy a organizar como el contenido Esto es un desastre Yo por aquí quiero compartir más de mi vida personal con ustedes Para que ustedes entiendan de verdad lo que conlleva Ser madre, ama de casa, esposa, amiga, hija, creadora de contenido Son muchas cosas, no en forma de quejas, pero son muchas cosas Entonces, eh, ya yo hice mil diligencias hoy Ahora voy a pagar un ticket que me dieron la semana pasada. O sea, manejar en Nueva York es un ticket seguro. Aquí me voy a poner a publicar shorts aquí en YouTube. Si ustedes no lo saben. Bueno, es que son tantas cosas que yo tengo que hablar con ustedes. Como que yo me siento atrasada en, en conversaciones. Y que ustedes no saben tanto de mi vida última, últimamente. Como el último año. Pero eh, resulta que... Hablando de trabajo, estos últimos meses no han sido mis mejores meses de trabajo en verdad Y porque antes yo solía tener a alguien que me ayudaba No era una agencia, era básicamente un agente pero no trabajaba para mí ni yo trabajaba para ella Era como que cuando le llegaban trabajo, ella me pasaba trabajo Pero la verdad es que sin deseo de quejarme Tratar o crear contenido en Estados Unidos es bien difícil cuando tú eres latino. No es bien difícil. Vamos a poner todo en contexto. Yo solamente quiero explicarlo para que ustedes más o menos entiendan cómo funciona. Pero cuando tú eres latino creando contenido en Estados Unidos y tu meta es trabajar con marcas americanas, es como que tú vendrías siendo de las segundas o terceras opciones porque si hay un gringo, y otro gringo que están creando contenido y tattoo y una marca va a trabajar casi siempre por pues no decir siempre eligen personas que hablen más inglés porque la comunidad que habla español es más limitada a menos que no sea una campaña que sea para latinoamérica o para gente específicamente que hable español entonces eh, cuando yo rompí, no rompí porque tampoco fue que rompí, como yo le dije no trabajaba yo para ella ni ella trabajaba para mí, era algo como libre, cuando terminamos nuestra relación la cosa es que como que no he tenido tanto trabajo como he tenido en meses anteriores no me ha ido mal gracias a dios pero no he tenido tantos como ya yo estaba acostumbrada y últimamente eh, o esto ha pasado últimamente estoy hablando con una agencia y estamos como en proceso de trabajar juntos por primera vez con una agencia ya como tal si ustedes son creyentes recen por mí para que esto se dé y que sea algo beneficioso tanto para mí como para la agencia porque cuando uno como creador de contenido está generando súper bien puede crear contenido de mejor calidad y muchísimas cosas más. Entonces, eh, estoy en ese punto ahora. Y nada, eh, una de las cosas que estaba hablando con la agencia porque me van a asignar como personas para que me ayude con estrategias y cosas así y Shores viene fuerte. O sea, si tú me estás mirando y tú creas contenido yo creo que tú sepas que debes de empezar a postear en Shorts de YouTube. Pero bueno, esto es lo que está pasando en mi vida. Entonces, welcome. La cosa es que para Shorts los videos son de un minuto. Y ahora lo que me voy a poner es a recortar videos. Si tiene un minuto 30 segundos, tengo que dejarlo en un minuto. Es básicamente reeditar los videos que ya yo subí. Entonces, sí. Otra cosa que me compré una iPad. Tengo como una semana creo con ella una semana y algo. Y estoy súper viciosa, estoy tratando de justificar el gasto del iPad. Me compré un iPad Pro y me puse esta caña para comprar lápiz. Así que me compré un lápiz chino en Amazon. Porque el lápiz del iPad costaba ciento y pico. Y yo dije, no sé qué tanto yo lo voy a usar, me voy a comprar un lápiz de 20 dólares. La cosa es que... Tengo mi iPad y mi computadora Siento que son demasiadas cosas para mí Dicé, iPad, computadora, celulares Pero siempre quería un iPad para viajar Sentía que era más cómodo Ok, ya bañada Me voy a poner mi skincare desodorante y todo Y estoy utilizando algo Que me ha estado encantando para el cuerpo Bueno, ustedes vieron el último blog De este canal donde me hicieron la biopsia Por aquí les debo un update Y resulta que tengo una condición se llama líquen estriado, estriado, estriada líquen estriado, que es donde le salen a uno como manchitas blancas, miren, aquí pueden ver. Y esas manchitas son manchas que le salen a los niños, pero a ellos se les quita A los adultos es una condición que realmente no se mira mucho en personas grandes, y bueno, tengo que cuidarme del sol, tengo que usar un medicamento que nunca uso, así que no tengo derecho a quejarme mucho. Y por ejemplo, miren mi piel, como se ve llena de bolitas No creo que se esté viendo bien en la cámara, pero ese fue todo el sol que yo cogí, en España principalmente y en Dubái. Dubái me mató, me mató, me mató, me mató horrible. Esas son de las cosas que yo siempre lucho con mi resequedad. Entonces me compré unos aceites Uno es de Amazon y otro lo compré en Target eh, Se lo voy a enseñar e Incluso les enseñé este por Instagram Le dije que no me gustaba tanto y ahora es mi favorito Más que este Voy a tratar de dejar los links ahí debajo Son buenazos O sea, de verdad, buenísimo. Yo me baño con la piel mojada Saliendo del baño Que acabo de salir Me pongo el aceite Y... Mi piel queda hidratada, aparte de eso hay que ponerse crema Pero es que yo tengo todos los golpes juntos Porque soy una persona con piel reseca Pero no me gusta ponerme crema Las cremas me hacen sentir pegajosas, las odio Ok, ya, me voy a empezar a hacer las cejas Y ustedes van a morir como yo me estoy haciendo las cejas últimamente Con esto solamente Yo nunca había tenido una rutina de ceja tan tan simple como la estoy teniendo en estos momentos de mi vida. O sea, ni cuando yo di que me maquillaba, utilizo este lapicito, este lapicito, esta brochita y así, poja así y ya se queda ahí parado. Y el mismo lapicito, la misma brochita me quita el exceso. Mucha gente habla de que le queda de que exceso. Y que le queda blanco. Me acabo de quedar exceso se me acabo de quedar blanco. Pero la verdad yo siempre trato de quitármelo antes de que se me seque. Y ya. Ya, güey, ya. Señores, estoy amando este blush. Lo compré en Amazon por muy barato. Lo podemos conseguir enfermadas y en, en todos lados. Es este de aquí. Eh, me está encantando. Señores, me terminé poniendo este outfit. Miren el pelo como me quedó. Tengo mucho frizz como de este lado. Y me puse esto con... Estos tenis son los más cómodos del mundo. Eh, y... Yeah. Vámonos. Tengo hambre. <risa> ok, me comí, con Valentina y Mini Mike y lo okay. que ya <risa> acá. Haciendo tiempo, estamos. Ah, amanecí. Creo, no enferma, porque tampoco esto es una enfermedad, pero... Ah, esto, amanecí con alergias miren mi cara como se ve y así tengo todo esto lleno de alergia acabo de llegar a la farmacia o sea yo me desperté y me fui para la farmacia Esta es mi cara de despertada y aproveché también para buscar unos paquetes allí abajo le voy a enseñar lo que me llegó no fueron muchas cosas también fui y compré algo para comer o sea este, este, este es mi cara de, de que no me importa nada y salí así Vamos a abrir. Entré a Paris Baguette. Queda uno en la esquina de mi casa. Y ustedes saben que no saben. Ahí ven cosas demasiado rica. Me estaba tomando un jugo de naranja. Mm. Mi desayuno. Con una croqueta de cangrejo. Muy buena. Me compré esto. Es el es jarabe. Porque siento que mi cara, me la siento caliente. Me la siento súper caliente. Mi piel es demasiado. Demasiado sensible, delicada Hija de... De verdad, me hace la vida imposible En fin Para venderme esto Tuvo que venir alguien a checar Que yo no fuera un niño La maquinita no me lo quiso pasar Aquí va ah, ah. Y... En París me compré, aparte de lo que ya me comí, que me fui en una, me compré un coffee cake, porque voy a hacer café ahora, y una dona de crema. Compré pan, y aquí están mis patch anticonceptivos de este mes. Y bueno, me llegó esto, todo fue que hice en A.B. Crombie, y son de una camisilla, ok, nada más me mandaron una. Me pedí un pantalón y dos camisillas de esta, porque son super basic. Me compré una blanca, aunque tengo una, pero ustedes saben que la ropa blanca se daña mucho. Se pone fea, entonces me la compré para cuando se me daña la otra. Es así, es la cosa más básica del mundo, pero a mí me gusta tener ropita básica así. Lo otro no ha llegado, no sé cuándo va a llegar. Esto de aquí es una marca con la que yo trabajé una campaña para... ¿Para cuándo? Hace como dos o tres meses... No, me entra tres meses no, hace como un mes o dos meses, más de y no. Y me invitaron a trabajar en la campaña de en la nueva campaña. Y es una joya demasiado linda. La marca se llama Sekin's Sekin. Miren qué bonito. Este es un choker así. Miren qué cool. Uh, me gusta. Miren, es como una serpiente. Está muy lindo. Miren qué bonito. Y miren qué bonito. Último Sephora y esto de aquí de Sephora, cuando me corté el cabello, nunca como que coge forma. Entonces, mi peluquero me recomendó comprar esto. Yo fui a Sephora ese mismo día y no lo tenían. Así que lo ordené. Y aquí está. Miren. Esto es un mousse. Y supuestamente es muy bueno. Eh, esto me lo debo de aplicar. Así como me seco el cabello al aire y luego me aplico esto. Esto se llama, es de la marca Bumble and Bumble. Se llama Surf Wave Farm y es un texturizador en espuma. En Ikea eh, me compré Alex, el mueble del maquillaje. Lo que más pique a mí me dio es que yo he tenido tres Alex en lo que vivo en este edificio y los boté. Los boté porque no... A I mí, mean, yo vivía en este mismo edificio pero en otro apartamento y nos mudamos para este porque este es así. Cristales everywhere. Es como cristales ah, así. El otro solamente teníamos view de frente La cosa es que cuando me mudé aquí Yo me compré una bendita mesa O sea, el arrepentimiento más grande que he tenido en mi vida Yo gasté 800 dólares en mi mesa de make O sea, en mi, mi mesita Porque eran de unos diseñadores emergentes la, la la la la la O sea, la odio Ya tengo con ella como un, un año Ya tengo un año y como algunos mesecitos La odio No la boto porque me costó muy caro pero en verdad, no, ahí no me cabe nada, la calidad, se ve linda, así, porque se ve muy bonita, se la voy a enseñar ahora, ustedes la han visto, pero ya que estamos hablando de ella, para que tengan una idea mejor, pero ustedes los imaginan, vengan que se la voy a enseñar, ay, aquí me llegan unos paquetitos de Amazon, pero, es de mala calidad, o sea, miren para abrir la gaveta, Vean, por ejemplo, no hay algo que hagan suave, sino que vean, ven, o sea, yo quiero que ustedes sepan que 800 dólares, no se deberían de ver como eso. 800, 850, no me acuerdo bien. Ella es bonita y toda la cosa, pero no es funcional. Nada más tengo este espacio aquí para el maquillaje, que no es mucho. Esa duda de tica. Así que ayer fui a y me compré a Alex de nuevo. Me sentí súper mal porque boté tres, pero... Anyway, estoy tratando de no pensar en eso. Yo lo quería de este color para que todo combinara, pero el que había de ese color, entonces... Nada más tenía tres gavetas, dos chiquiticas y una gigante y no era funcional, así que me lo tuve que comprar blanco Que no se va a ver aesthetic aquí en la habitación, pero bueno, la cosa es que nada, voy a armar eso el día de hoy Ya me bebí la medicina esa que creo que eso me va a dar sueño, así que no importa porque Valentina está donde su abuela O sea, yo voy a estar sola en la casa hoy, todo el día, así que si me da sueño, it's fine, no tengo problema. Y aquí me llegaron un paquetito de Spine ayer. Eh, mis medias favoritas de toda la vida. Me compré dos paquetes. Yo al año no sé cuántos paquetes me compro de estas. Son justamente estas que tenía puesta ahora mismo. Miren qué cosa más heavy. Tiene esto aquí y no se te bajan. Y son de muy buena calidad. Y me compré dos. Eh, le compré un set a Valentina de princesa. Porque, adivinen, ella quiere ser para Halloween una princesa policía le compré el traje de princesa y ahora a mí le compré el traje de policía y le estoy comprando accesorios de princesa y también de Amazon me llegó esto miren qué cool estos aretes tres hay diferentes eh, para ponérmelo así en otro hoyito. chiquito mediano y grande esto para hacer juego con esto para la esponja. Como cuando uno sale de viaje y la esponja está todavía mojada. Y como que se siente cochino entrarla donde tanto las otras cosas. Porque eso va para la cara. Y mi cara se irrita de todo. Entonces me compré esto. Igualmente esto para las brochas. Esto lo tengo ya hace más tiempo. Eso este me lo compré para que haga juego. Para las brochas. Eh, cuando están sucias las quiero entrar en la cartera o lo que sea. Simplemente le entro aquí. También puedo entrar al lapicero o lo que sea. Y siento que se ve aesthetic. Nada. Eh... Eso es todo, ay me pica todo. Voy a hacerme un cafecito porque no he tomado café. Y eso, eso, eso, eso. Señores, el jarabe se me hizo dormir como un oso, o sea yo me desperté que no sabía qué día era hoy Si era de día, de noche, ni en qué año estábamos La cosa es que nada, me paré, me bañé y estoy terminando de organizar el mueble de maquillaje Miren cómo va la alergia Y para cenar y empecé a editar este mismo video Y, y bueno, miren, Ah, y estoy viendo a Paulette, me encantan los casos de Paulette eh, miren cómo quedó Miren todo lo que sale de diferencia Odio cómo se ve, odio el color Blanco con este, pero bueno, ahí vamos Les voy a enseñar rapidito Cómo lo llevo, esta no va a ser La organización final, ¿ok? Lo que me llegó ahorita para tenerlo a la mano Aquí Pues Correctores, lápices Cejas Y así, ya veo que te va a ser un problema Ven a ver, odio Brochas y aquí quiero poner un florero bonito. Todo aquí abajo de cámara. Primer. Casi siempre tengo extensión de pestañas. Así que casi nunca lo uso. Y cositas así como, como así. Esto fue lo que me llegó de Amazon. Pensaba yo que 18 eran muchos. Pero son muy pocos. O sea, eso no me alcanzó para nada. Aquí tengo bronzer, rubores, lápiz de ojos. Y las únicas paletas de pestañas que me quedo O sea, yo tenía como 50 paletas de pestañas. Y paletas de pestañas paletas de ojos <ríe> y las regalé todas me quedé solamente con esas aquí tengo labios tintas todo eso es rojo eh, colores nude más lápices de labios y todo gloss por último aquí necesito organizar esto mejor pero bases eh, iluminadores polvos para sellar primer eh, cosas así y aquí setting spray y bueno todo eso. Y nada señores, que hasta aquí va a llegar el video de hoy. No olviden suscribirse y seguirme por Instagram y TikTok. Nos vemos en el siguiente video.